Gas Gas, Tommy, Egan, Anty, Messi, eh. La red otra más. Sí. Hemos conseguido una foto con Carla Checa. <risa> <risa> Día. Por ahí. Por ahí. Hostia, hostia. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos al Pado de Montmeló en Superbikes! ¡Sí! ¡Ya toca! y estamos. Vamos a infiltrarnos en onda, salir. Eh, que no somos los únicos que tendemos la ropa, así, eh. Eh, hey, so thought... hey, Xavi! ¿Qué pasa tío, ¿Que te has dejado aquí la moto que no corre, esto. No a... ¿Eh? ¡Jas! ¡Johnny! ¡Venga! ¡Eh! Ver, ¡Hemos conseguido una foto con Carlos Checa! <ríe> ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Claro! que sí! ¡Con ah, el es exquisito, chaval. Con un momento. Carlos Checa otra vez aquí. Mira con la costa. Checa está enchufado aquí en todos lados, ¿eh? Y en la costa podría saludar al público, coño. Bueno, preparados para la vuelta de calentamiento. Bautista, Lecuona, Virgen. Primera vuelta. ¡Vamos! Bueno, bandera roja. Así que se para la carrera. Bueno, procedimiento de salida rápida después de la bandera roja. Un mecánico. Por piloto. Venga va. Hoy tenemos un extra. Salida. Más seis Míralo, ahí va, Bautista. 6,9 segundos al segundo. The for the second position, we Turkey, And the winner for the ninth time this year, Me que viene un eh, qué le más guapos, no? Aquí pequeñico, guardado. Twitter.